Pasa compitruenos, bienvenidos a Pokémon Penumbra, Moon, Tetra, que Let's go, <risa> Vale, eh, ya últimamente no fallamos, así que esto se agradece sí. Y eh, compañeros, hoy toca, si no me equivoco, combate contra Tilo Así que, eh, ¿algo que decir? Eh, va a ser infernal, sí, sí. yo creo, eh Va a ser infernal el... bueno. Que yo quiero decir que, como nosotros no fallamos en la intro, ustedes no tienen que fallar en dejar un buen. Eh, ¡Me y suscribirse! Eh, ¡A los cuatro! ¡A los cuatro canales! ¿eh? ¡Sonks! <risa> bueno, Ahí eco, está, eco. bien visto, bro. Eco, Todos, amigo, un likeazo y suscribirse, a ti Eko, eh, di un poquito lo que pasó en el episodio anterior porque fue bastante guay Sí, estuvo bastante guapo, la verdad estuvo fresquísimo. Yo ripé porque eso, bueno, no ripeé del todo, pero tuve bastantes muertes, espero que lo que fuerais a verlo porque fue increíble y eh, básicamente conseguimos todos, no todos, un Ibi, no, Oedi no, no Oedi no quiso, Oedi so, quiso so. naturalezas. Oedi no <risa> cambió tengo, naturalezas. Tengo un mini Primarina full modesto <risa> y un excadril muy firme. Le encantan Me las encanta las naturalezas. Me encanta. Increíble. <risa> Pues nada, los demás, gente, tenemos un Eevee cada uno. Bueno, eh, Pachi lo capturó en el capítulo. Y Jota y yo, eh, pues gracias a que hicimos un tratito, pues nos llevamos a nuestro Eevee. Que yo todavía no lo he metido en el juego. Pero bueno, ya para más adelante eh, veremos eh, cómo va. Pues perfecto, no hay nada, gente, no hay que ir contra usar... Tilo. No hay nada. Venga, perfecto. Vamos allá. A ver, ¿hacemos ¿Está... calentamiento o no? Yo calentaría. A ver, este un señor un de aquí motores. tiene ganas de jugar, ¿eh? Yo sí, tengo ¿no? aquí el hombro un poco entumecido antes de empezar. ¿Qué os parece? Venga, vale. calentamiento, ya. vámonos no, Vale, no, después no, hablamos de la recompensa por este calentamiento, ¿vale? <risa> Como nos gusta <risa> recompensarnos Como me encanta <risa> ser una ratita eh, yo voto porque... Vamos a ripear, perfecto Eh, propongo pachi, algo Pachi, Pachi, Bueno. No, habla, habla con la vaca Ve a hablar con Milton. No, que viene ya Uy <risa> Viene absolutamente ya ¿Qué Este vale. combate es muy difícil Tengamos en cuenta que Tilo Está full 252. ¿Qué les parece? Si como recompensa aquel que, aquel que se pase el combate sin ninguna baja, sin tengo ninguna una recompensa. Sin ninguna baja, tengo una recompensa linda. Vale, lo hablamos después. Ejemplo. La claro. recompensa, se, vamos negocia recompensa. Después. se negocia después. Se negocia después. Claro. Va, vamos a, vamos bueno. a dejar una cadencia de uno, va. No, no, no, no. Bueno, perfecto? a sí. lo mejor el que menos suf el que menos cuerpos tenga, se puede llevar a una Nego recompensa. recompensa. Negociamos. Pero, y y, vale, y sobre hablando. todo si hay una diferencia bruta con los demás. Porque si vale, estamos vale, todos vale. Ahí, ahí, Lo mismo caen Está. más regalitos. Bueno, <risa> chicos. Ah, me gusta, me gusta. ¡Ahí viene Tilo! ¡Ay, el brío! Modesto como La el de Oedi. real. <risa> Modestísimo como el de Oedi. Oedi, ¿estás girando que... con tu brión? Porque va a morir. Bastante. Pero, Te imaginas? Ah, nos curas, ¿eh? soy gilipollas. Ah, Ay, que nos ha curado. Perfecto. ¡Pikachu! Claro es que tiene este un juego. Pikachu con bola luminosa. ¡Es oh, verdad este el Pikachu, Pikachu, me olvidé! No tengo Menos nada de tierra y no traje a Skadril, no traigo a Skadril. El, el Pikachu surfeiro. No traigo a Skadril. El, el no ¡Viva Gastrodon! Concre, <ríe> ¡Qué fácil concre, este ¿eh? juego! Ahí viene, ¿Seis, Pokémon. ¡Seis Pokémon! ¡Seis dale. Pokémon! A ver, lo de seis Pokémon estaba claro, yo creo. Sí, sí, sí, esto, sí. Ya, esto ya va a ser un estándar. Un bueno. ¡Torracat! A ver, sorpresa. Ah, pega. O ha he hecho fake out. ¿eh? Pega. No, no, pega no. Bien, no. Soy más rápido, a ver sí. si quemo. Va, va, a va muy claro, eh. Like. ¿Cómo? ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Es broma. No puede ser. Me picado supersónico. Nosotros sonico. no podemos usar movimiento Z. ¿Qué le hace? El picado supersónico. No. Ah, no, pero no lo mata, no lo mata. No, yo creo que. No, no, no lo no, mata, no. no lo mata, no lo mata. ¿Cómo? No. Uh. ¿Qué ha pasado? Se ha comido la valla ciedra instantánea. De una. Ha sido, ha sido un rebote De instantáneo, una. Sí. Uf, Ahí está, Pikachu. Mi Tomás ni lo dudó. No, dijo. No, hidrame, no. Uy, uy, uy, uy. Se viene, ¿Has cambiado o tienes un Pokémon débil, no? Karijama. ¿no? Ah, bueno, ¿Otra, bueno. Otra vez Z. Otra vez ¿Cómo? Se sube, se sube. velocidad. Sí, pero algo más. No pero sé. Eso, eso es una basura. Ah, solo puedo subir. No, ser te en fake out. Oh. ¡Pero qué basura de Ataque Z! Sí, sí. ¿Qué? Hermano, subido, ¿por qué a mí subido, me sacó mitad subido. de vida y ya vos solamente te encerró? <risa> no Pero si subió entendido. la velocidad, ¿eh? A ver, a ver, ¡Ah, que pega, tenía unión. Viento Hielo! ¡Fuerza Lunar! ¿y? A ver si me hace a mí el Ataque ¡Fuerza Z. Está Lunar aparentado. tiene! ¡Vale, se viene! ¡Cómo pega! La da, que da igual cayó, con qué me pegue porque no me va a hacer mucho que he metido al Hundum. ¡Perfecto! <risa> ¡Corpulencia Z! ¡Mierda! ¡No! <risa> ¿Qué es eso? ¡No! ¿Qué, ¿Qué es eso? ¡Viento Hielo! ¿Por qué me ah, pega que... solo a mí? Solo Pero a mí me pega. Está. Ha hecho lo mismo que Corpulencia, ha sido lamentable. No entiendo los movimientos Z. Yo, como no he jugado este juego, pues vale. Mordisco. Tentacruel. Eh, Tentacruel aguantará un. A ver. Un Voltakel. Dos Corpulencias ya no me gustan tanto. Para Flinchman, Uy. moment. ¿Tiene, tiene doble patada, Torracat. El mío te lo tiene, eh. ¡Doble patada! Te lo dije. ¡Cómo pega! Cómo pega! ¡Oh! ¡No! ¡Le hizo más damage brutal! ¡Pero brutal el más damage que le hizo! ¡Qué pedazo de perro! Menudo me es que me paralizó, te, ¡Te mata, te mata, te bueno. mata! ¡Bueno! ¡No! va con la bola luminosa, tío! Eh, está loco, ¿eh? Este torracato, ¿o qué? ¡Lo maté un gol! ¡Te amo, Erick! matado de un gol! Hermano, dice Torracata más dos? A ver, este Torracata más dos, que bueno, lo voy a volar, pero... Pero, ¿ahora qué? Pero... Hidropulso. Eh. He perdido un Pokémon, perfecto. Vaya Max Damage, eh. Cuidado. Este Darmanitan, eh, eh. Eh, eh, ¿Qué, ¿Qué hace? Como que tiene un Darmanitan? ¿Qué calentada. ¿Qué? Buah, tengo que sacar a Javier para big intimidarlo. Tribble. El mío tiene un Big Tribble, bro. Buah. ¿Cómo ¿Crees, ¿Cómo que, que, que, estoy eh, ¿Crees que estoy a gusto? Darmanitan loco. Yo no quiero Darmanitan, yo no lo quiero. Yo no lo, quiero. lo tengo no, que intimidar no, ya. Plancha pero... voladora, es poco eficaz. Uno, no eres uno, hada bro, uno. no eres hada nunca No soy hada, no, no soy eres hada, hada no soy nada. nunca Menuda no, no explicada soy. que te va a hacer fuego. ese jaulucha Viento y hielo Ojauda, mira, ven aquí A filagarra de jaulucha Yo sigo con picoteo, creo que es clave wow, Tengo que dejar caer a mi maskerain Tengo más más más que, que dejar caer a mi maskerain oh. Bueno, maskerain puede sufrir Joder bueno, bueno, Eres un maskerain chiquito pero intimidad, intimidador lucha Sigue siendo más rápido, le bajé velocidad sigue siendo más intimidador, rápido Intimidador, frío Se va a retirar de, de verdad. ¡Tazo espada! <risas> ¡Tazo Buah, está loco Tilo está loco ya, eh O sea, está muy loco ahora mismo Tilo, eh Va con restos, ¿Cómo? son por encima Sí, golpe aéreo Tío, no le quita. Tío, es que ¿Cómo? es más rápido, eh, el perro. ¿Cómo es posible que haya sido más rápido a menos uno? No lo puedo creer. Solo es que tengo, tengo Sebo, tengo Sebo, tengo Sebo, no me no quemes. Vale. Me, inicial, vale. Me vale. me mató al inicial. Me mató al inicial. Dios mío, tío, vale. Me ha matado tanta tibura! espada, tanta espada. Ah, no, bueno, Big Tribble es una locura. Big Tribble está loco. No, eh. el Big Tribble es imposible, Está loco, está Quiero loco. Floatzel. Float ¿Qué le hago yo Floatzel? Bueno, yo creo Dios. que... Floatzel es que va, que va a meterse danza espada también. Es que eh. tiene lodo negro el pedazo de perro. No, no, tiene... Floatzel aprende danza dragón, que es peor. Puño y... Puño y... Pega, eh, pega. Voy a hacer Uf. el pico cañón este, tío. Ahí me viene el pico cañón. Pégame, pégame, pégame, bro. Vale, gracias. Ahí me ¿Y viene y el, el pico bueno, cañón Lo tentacro, que me ha quitado buena y buena me ha envenenado. Le voy no, a hacer una locura Le hago desarme, no me mates, no me mates, no me mates, no me mates. No me mates. Aguantas, aguantas. Desarme y le quito el objeto. ¿Qué Corpulencia, flotel Bueno. ¿No te ha dicho cuál es? Ahora, ahora. Ah, vale, que le pegas ahora, vale. Ah, vale, perfecto. ¡Ah! Me paralice, no, lo... hijo de Toma, puta. Te la llevas. Con un 30%, tío. viento y, y el, guay, de la bola y luminosa, la bola luminosa tenía, eh. Tenta, tenta, vale. tenta, tenta, tenta, tenta. Oficialmente, bola jaulucha. <ríe> no, o sea que jaulucha Y no para lo, buscar, lo puedo intimidar. Y no lo puedo intimidar. Plancha jaulucha voladora. Hasta luego. ¿Cómo? Bomba ácida. Ah, bueno, bueno, bueno. bueno. ¿Cómo? ¿Vas ahí, Gog? No, bueno, Flashed se curó toda la vida. <risa> eh, ti, eh, confirmamos, Tilo está loco, eh. Sí, nah, está, está muy loco. Sí. Está loco, está loco. Tentacruel, tentacruel. <risa> Golpe abajo. <risa> Tienes un tentacruel, qué, qué bro. Tengo un oh, full tentacruel. Me han cerrado, Hace dos capítulos tengo tentacruel. ¿El Pikachu tendrá eh, algo de planta? No creo. Hierbalazo, hierbalazo, no. hierbalazo. Tiene todo, tiene todo. Hierbalazo. Dime que no es. Afilagarras de Jaulucha. No puede ser cierto No, no, al final no, ¡Lo mato! No Bomba fango se... Porque a mi Jauluchan me mata a mí solo <risa> ¡Tajo aéreo para retroceder! Mofa, Juan ¡Surf! <risa> <A ver. risa> ¡Joder, oh. puto eco! Va a tener, La tener está loca Sabes que va a tener hierbalazo ¿no? Lo mata da Bueno, igual, pues lo mata da igual, ha muerto Loupuni <risa> ¿Cómo? Explica... ¿Cómo? ¡Lo! ¡Un dragón es! Como onda ¿Cómo? trueno, Bueno, verás. Buah, guau guau. Ese, bueno. ese… Cuidado, cuidado. Stoller total, eh. Viento, hielo para el Jaulucha. Estoy a más uno. A fila garras, te lo voy a explicar, bro. Cómo funciona esto. No te preocupes. ¡Eh, eh, eh! no veces! ¡No! ¿Cómo? ¿Cómo me ha quitado…? Dragón de Dragonair? ¡No! ¡No ¿Cómo me Juan, ha quitado Juan, Juan, eso! ¡No bueno, uh. Lo que quita. ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? Lo Puni me acaba de hacer intercambio, me dio una toxisfera y me envenenó y se quedó la Valla cidra. No. Oh. qué troleada, eh. Eso Hermano, es una troleada increíble. No puede ser. Puño mare, me va a confundir ahora, ¿no? No literalmente puede ser. pierdo el combate. ¿eh? Yo tengo que aguantar el golpe de jaulucha. Plancha voladora, aguántalo, No gastrador. le saco nada. ¿Qué, qué cómo? Tarjeta roja. A ver aquí. ¡Dios! Lo que pega, bro. Excalibur. ¡Qué barbaridad! Pega mucho, tío. Onda tu Ay, qué suerte que acabo de tener. <risa> ¿Has hecho el cambio justo? No, no, no, no, no. Me sacó él con la tarjeta roja. Ah. Buah, pues has no tenido suerte. Ser. Bro, Increible. bro, bro, bro, bro. Juan. Bote bro, ese, ja ese ja es el mejor. ¿Cómo? ¡Jaulucha danza bote! Danza, danza dragón de Dragonair! Ah, tengo que dejar caer a uno. ¡Ay! Vamos, Jotita. Eso quería oír yo. Nadie Dan sin cuerpos. Doble danza de dragón de Dragonair! <risa> pierdo el combate, pierdo el combate. Si no lo mato, excavar pierdo el combate. No, nah, lo mata, lo mata. ¡Te amo, ¡Girovil! Muy bueno, muy bueno. Buah, Girovil, es lo punista loco. ¿Qué pasa? Ah, Hermano Apache, eh, no se muere Sí, se me, me cayó ripeo. uno ya, eh, me cayó uno. Ripeo. No me lo ripeo. puedo creer. Me queda ripeo. uno, ¿Pieras? es el Dragonair, ¿no? Plancha voladora, tomar por culo Ariel. ¿Por qué me pega tanto con plancha voladora? Porque está Bien, loco, irá a 252. ¿Por qué porque es tipo lucha? Ahí me viene el Dragonair. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Danza dragón? Sí. No os he escuchado eso. No sé si lo habéis dicho, pero. ¡Qué perro! No, Menos mal que he tirado viento todo hielo. Me tiro dos danza dragón si lo dije. Eh. Pachi, Pachi, escúchame, Lupuni, ¿qué tiene, por favor? ¡No, qué tiene! ¡No le pego nada! No Lupuni tiene no, trapicheo, eh, puño mareo y. no sé qué. Poco, no me hizo nada más. No tiene más. nada de lucha, ¿no? Decime que no tiene nada de lucha. Eh, por no por me favor. hizo nada de lucha. La ¡Bomé! guerra rápida de Excabril Demolición. Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo, mátalo, mátalo, mátalo, mátalo. No lo mata. Pero es reducción que me puedo tirar aquí, eh. Vale, no te paralices, Lupuni. data que rápido, mátalo. Me la voy a tirar, Entonces... me la voy a jugar. Reducción, va. Se queda amiga. ¡Carga rápido. dragón! ¡Lo falla! <risa> no te paralices, no te paralices. Mira, soy más rápido. Vale, me lo paso, ya, me increíble. lo paso, me lo paso, un cuerpo. Me, me pasé el combate con un cuerpo. Uf, Yo también, un cuerpo. Qué fuerte. Onda no lo falla. Un Viva cuerpo, reducción, joder. Un cuerpo. Ay, que no lo mato. Ay, ay, ay. Que te meta carga dragón. Un carga mm. dragón te destruye. Ya, es cierto, pero. No, ¡No me paralices, perro! Es un boludo, Dragonair, es un boludo. ¡Qué perro, tío! Pilo está dos. loco. Está loquísimo. ¿Te lo pasas no, con no. un solo cuerpo, eh, Pachi? Sí, Pachi o Eddy, un cuerpo. Sí. Ah, que os lo habéis pasado ya. Sí. Y Echo, sí. ¿tú cuántos? Vais, vais volando. Yo uno solo. Y te queda Lopunia Fulvida. Perro. Pero el Lopunia Fulvida, serio. Muy serio. Te va a hacer... Bueno, no. Su suerte que no te no puede envenenar a ese. Claro, nunca no nunca. No pues te, te para, te tira, te, te tira a trapicheo en turno 1. Llave, llave giro, que llave, siempre llave pega llave. crítico. Ay, que, que tenía chave no, giro, no. Ah, no, no es, pero es, pero la siempre, cambia, es, es la que cambia, es la que cambia. Ah, muy ah, bien, saca, la verdad. Ah, perfecto. Me viene, me viene muy bien ah, y me ah, enveneno. ¿Le pegas si esto no, más perfecto. veces? Ay, que como cambia y si te mete a otro chave giro, uy, uy, uy. Ah, darle las gracias, que nos da un directo, eh. Ah, muchas gracias. Ah, gracias, Tilo. Todo compensa, la verdad, en este momento. peas, J. sí. Ese Aquacola no es normal. Puño mareo, verás tú, Alex. Ay, nah, no pega mucho, no pega mucho, eh. Te, te, te, Uy, te me confunde. Te confunde, te confunde. A mí no me confundió en ah, cuatro turnos. Menos mal que el mío no tenía Victrivel ni a Darmanitan. No, el mío no, tenía no no Darmanita. Es verdad, el de Odia es el más fácil. Joder. Bueno, no tenía Victrivel ni a quién tenía? ¿A quién tenía? No sé quién tenía, pero no sé, no sé. O sea, no sé qué tenía. Vale. full ilegal. ¿A quién tenía? plancha voladora no sé Jaulucha, Jaulucha, Lopuni, no me acuerdo qué más. No sé qué. Mátalo, dice, ¿no? Jaulucha, no tienes. Sí. Vamos. Y J se lo pasa, J se lo pasa cinco cuerpos. ¿Te lo pasas? Ah, no, le oh. queda Lopuni, Oye, oh, Ay, Lopuni. Ah, con Lopuni oh. Vale, a mí quién me cayó, Maskerain, <risas> en... Maskerain solo, sí. Sí, Maskerain. Que... Creo que vale. ya hemos visto todo, ¿no? Sí. Ya llamamos a la funeraria. Se punedaria. iguala la se a la serie Se iguala muchísimo ahora muchísimo. mismo. Muchísimo. <risas> Yo sigo con el ultra instinto. Dios. Este combate ha sido wow. eh. Está asesino, loco eh. Tilo, sí. eh. A mí solamente se me cayó el inicial, pero claro se Ay, me el inicial. Vale, gente, aquí podemos capturar aquí arriba, eh Después Un momento, ¿podemos hablar, por porfa? Pásate el combate, <risa> y, hablamos, <risa> pásate el combate no, no, y hablamos No, no, el combate, el combate se ha pasado, no te preocupes Ah, vale, vale, vale ah, eh, Pierdo si probablemente a todos los Pokémon buenos que tengo O sea, no tengo a ninguno ver, mejor Hay que hacerle algún tratito a J, venga, a ver a Que ver. se Hijotita, reviva Hijotita. Yo diría que se reviva a 3 o a cuatro Y nosotros nos llevamos algo, ¿no? Un aleatorio, algo así, po poquito a mí ¿Cómo, ese ¿cómo, ¿Cómo? Que él a mí se ese reviva gusta, tres, eh. tres o cuatro de los que le acaban de caer. O de los que quiera, básicamente. Que ay, se... ese Slowpoke. <risas> Espera, no, que vale. él se reviva… Yo, ¡Eh, yo eh, es verdad! Que él se reviva tres o cuatro y de su caja de muertos podemos robar. No, no, no, No, no entonces me, no, me quedo… Me, si vamos no, a no. hacer eso, me, me, vale, me hago un vale, equipo. Vale, no, vale, vale, no preocupe, Hacemos. No J, hace, hacemos así. Jota, hacemos así. Te dejamos revivir a seis free. Te haces un equipo completo. En estructura. En las jugos, tranquilísimo. Y nosotros, cada uno, te robamos un Pokémon. Pero te revives a no seis. No me parece. claro o sea, me, te me que... un equipo. Y completo? solo podemos robar de la... Espera, pero a lo mejor sí... De los muertos. Claro, sí, claro, pero sí, si sí, solo, sí. solo de los muertos le queda mierda, seguramente. Si revive claro, a seis. Claro, podemos, sí, sí, sí. podemos robar. O robar pero, o aleatorio, decidimos. Se van a quedar bien, ¿eh? ¿Sí? Bueno, revive y hablamos, revive 6, venga Vale, vale Revive seis, a claro. Bueno, gente, después de mi rip, eh, os voy a decir a quién he revivido Me han dejado revivir a 6, a cambio ellos o bien se van a tirar una ruleta de Pokémon aleatorios O sea, van a tirar un aleatorio cada uno O bien me van a robar un Pokémon de la caja de rips que ahora les enseñaré, ¿vale? He revivido a Peliper, he revivido Ash. a Golisopod, al Quiladin este, al Floet No, yo al quería Pepe, al Floet Yo Plimplum, quería al Quiladin. Y a Licanro. Joder, rock. ¿vale? vaya seis, me cago en. Vale. El... Y ahora que me queda, ojo con lo que me queda en la caja de, de Rips, eh. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No cuento nar... más, quiero verla. No. uy, uy ay, ay! uy, uy! ¡Tenéis! Es que nos uy estamos olvidando un detalle, tenés. yo quiero decirlo. ¡Hoy el Furth! No ¡Hoy ese Furth, <Millennium> bro! ese Arbok! el futuro villar es, es que puede ser robada tanto de los muertos como de no, los. No, no, no, solo muertos, solo muertos. ¿Solo muertos? muertos. Ah, mí. ¿Cómo te gracias. gusta? ¿Cómo vale, te este gusta este robar? Chicos, ruedas? chicos, chicos. Este vale, capturamos antes de, de robar. Sí, capturamos no, no, ahora, antes. Ahora, ¿no? ahora, ahora, ahora, ahora. ¿Robamos ahora, ya? Bueno, después que ya estoy aquí. Sí, sí, sí. Vale, vale ok. Pre chicos, preparo la ruleta para ver el orden de quién roba primero y tal. Y ahora volvemos. Vale. Sí. Bueno, gente, ya tengo la ruleta preparada para ver quién roba primero en la caja de los muertos de Jota. ¿Estáis listos, chicos? Estamos pues, ready. ¿verdad? Vamos uh! para allá gira la ruleta y el primero en hacer la robada es… Cómo no, cómo no. ¿Quién va a ser? Obedi. ¿Quién va a ser, quién va a ser? O ¿No? oh, Es perro. increíble la suerte que tiene este chaval, o sea, yo no, yo no entiendo nada. Hermano, voy a ganar esta serie. ¡Ya está ganada, ya está ganada! Venga, escoge. Voy robar a robar ja a Jaulucha si quieres. Ya tengo uno. <risa> <risa> ¿Eh? mm, me voy a quedar con Tyrant, la verdad. Ok, ah, el dile ragón. el mote Dale, para que gusta. se lo ponga igual. Vale, eh, mmm, Vale, es Diego, Diego. ¿vale? Y cae uh -huh. con los stats y con todo, eh. Tiene que estar igual. Sí, tienes ahí la Perfecto. grabación. y. Perfecto. Vale, Hecho. el segundo en hacerle la robada a... Me va a tocar último, lo estoy viendo. <risa> hacerle la robada a J… Es… Está girando, eh, chicos. Está girando y… Uf, por nada yo. Vale. Lo sabía, ¿ves? Uh, vale, vale, soy yo. Venga, a ver, a ver, a ver. Uf, es que ese furfro me trae muy buenos recuerdos, tío. Jota, furfuro, ¿se cumple la, profe God. la profecía, eh? Sí, sí. Ah. Una promesa medio cumplida. Si o el árbol que intimidado. Es que me acabo de quedar sin intimidador, tío. Ah, no, no va tiene con, intimidación Va a acomodar, no, eh, va a conmudar. Va a conmudar el suyo. Obviamente, gente, los que visteis la serie del Supernova Sun, ya sabéis que voy a escoger. ¿Cómo se llama? Ariel. A ese full fruit que se viene wow. con papá de vuelta con pelaje recio. ¡Qué liada! Y el último Uf. en robar es por descarte Echo. Mm, voy a tirar por el acero porque no tengo ningún acero. Y me voy a quedar con. No sé si Magnemite o Pownier, tío. Empieza la duda ahí, ¿eh? Es que siniestros ya tengo dos. Eh, va, voy con Magnemite, va. Me la juego. Ok, gente. Y top. Echo se lleva a top a Magnemite de J. Ahí está. Top, top. Ok, gente, vale, Bien. ¿qué hacemos? Porque si entramos a esta ruta, hay combatitos. Bueno, hay que hacer creo, uno mínimo para capturar. Sí, un, co un combate sí se puede hacer. ¿Hacemos uno? Sí. Algunos sí. ¿Alguno? sí. Esperadme, porfa, que me están enseñando aquí las ubres. Vaya. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Os queréis esperar, por favor? Sí, sí yo no le doy… Tiene dos, vale. Solo no. quería ver cuántos ¿Qué parte del juego nos hemos perdido? Sí, no. Solo ¿qué? quería ver cuántos tenía. Ya tiene la montura J va ¡No! volando. No, yo ya he abierto, lo siento. Vale, pero Yo no voy a hacer feca. ningún cambio, no os preocupéis. Qué mal que abro yo, yo también. Deja salir, ¿verdad? Abro con harillama. Es que J ya, Jota ya no, Jota. está Jota. con los ultra. Abro. Ah, bueno, o sea. sí, sí, sí. J si termino el juego. Yo. Abro con harillama. Me voy a meter cuatro uh. trampas rocas. Buena apertura, la verdad. La mía también, ¿eh? No te creas que bueno. Ver, pero este Pokémon pega menos dos, o sea. No, este es Pokémon. trampa no roca, barrera, bueno. Tener cuidado, eh De hecho lo voy a hacer si desarme rechiste. porque va a tener el Refleluz seguro O resto Reflejo Reflejo Bro, no le quito nada Ay, tengo demolición con el escadril Ay, increíble Reflejo, Ay, por está. demolición con Hariyama Perdón, con Hariyama ¿Cómo? <risas> no lo tengo Enco eh, eh, borracho <risas> Refleluz, oh. se confirma oh. Refleluz Poder pasado Sí, sí Queremos full, full demolición, eh No hay otra cosa Se confirma Refleluz no sé, pero le metí, le metí dos, dos filas de pojas tóxicas. Crítico <risa> y se bustea stats. ¿Por qué? Con poder pasado. Con poder, poder pasado no lo matas nunca. Poder pasado, crítico. Buah, estoy jodido. No le saco nada. Resta ¿Eh? restaurar todo. Puta vieja. Brillo mágico, no. Rip. ¿Quién es brillo mágico? Rimja lucha, Rimja lucha. <risa> <risa> Escúchame, bro. ¡Que se ha increíble. subido todos los stats y tiene ADA! Vaya roca de as... ¿Qué hago, tío? ¿Con qué le pego? Eso levita, además, ¿no? No Como estoy inventando no no no, no. A ver, Hariyama, Uy. no te mata, no te mata, no te mata Para, para, para, para, para, para, para 27 pesos Uy, ¿no levita? No. Yo lo veo muy levitón, ¿eh? Mira, mira no, no, cómo no está, no está pegado al suelo, ¿eh? Te juro que no levita ¿Te imaginas ¿Cómo? te estamos trolleando? Sería increíble Vale, no levita, no levita ah, qué ¿Cómo se subió no, todo con el poder pasado? Perfecto. Weep y Mel detrás, perfecto. A mí me mata, eh. <risa> es que va muy mal, eh. Voy a spamear bofetón logo, que da gusto. Clujo <risa> mágico. No me vas a acertar ni un golpe, perfecto. Eh, compadre oh, ser mato. un guarro y, un, y, un, y, y quiero un un tío, de verdad. Chicos, chicos, chicos, chicos. Que baco voy último, bro. Va con sustituto. Va oh. con sustituto. <risa> Un poco Stalin el Whipping, vale ¿eh? Evolutivo seguro. ¿A quién se le ha ocurrido hacer este combate? Poder pasado, como se suba otra vez, me chino, ¿eh? ¡Absorbe fuerza! ¡Va con absorbe eh, fuerza! Quiero, quiero que sepan que le metí dos filas de púas tóxicas y me sacó un veneno ¡Eh, absorbe ¿Qué? fuerza Bro. está muy roto, tío! ¡Pega mucho! Muy roto absorbe fuerza, en serio, ¿eh? Vale, Oye, con pero plancha pero... borradora le pego por dos Sí, ¿no? Hermano, el latigazo que me acaba de matar me sacó media vida ¿Cómo el latigazo? Juan. Tiene el Tiene latigazo Vale, me lo paso me lo, paso, me lo paso, me lo paso. Qué fácil que es este combate. Qué fácil que es. <risa> ¿Cómo os puedo odiar tanto? ¡Qué asco! <risa> no, yo, yo estoy fatal, eh. Yo ¡Grande, Eco! <risa> Nada, si se, se lo pasan ¿cómo, volando. Como me haga ahora sustituto… Absorbe fuerza te va a hacer. Eso sí, el latigazo pega una locura. Absorbe, que absorbe. Es que absorbe fuerza. Es un ataque que está uh. tan roto. Pero tan Está roto. Muy roto en sí mismo, se cura muy roto muchísimo, en sí mismo. es que mira, mira se cura se ha, se ha muchísimo. Toda la vida. No tiene sentido absorbe fuerza. Pero mientras más lo usa en un mismo Pokémon, menos cura. Porque depende sí, pero te jode físico. el atacante físico, te lo mata. Ya. O sea, te lo destroza. Sí. Mira, mira, es que cómo, mira lo que pega. Cómo? pega una locura, pega una locura, pega una locura. Bueno, Eddie, ¿qué hacemos? Bueno, <risa> <risa> <risa> Regálame un Pokémon, regálame un Pokémon. ¿no? <risa> ¿Cómo? Eh, como vas volando, eh. Vas volando. He perdido un Jaulucha, pero voy volando. Si hubiera hecho el trato después, le habría robado a su Jaulucha Jota. Perfecto. Bueno, Eddie, ganadores del capítulo de hoy tú y yo, ¿eh? Sin duda. La verdad que sí. Totalmente. ¿eh? Pero qué fácil estos combates. No entiendo por qué se están No, o sea, cállate un mes, por favor. O oh, Eddie, cuando le decimos algo, me estoy tentando, ¿eh? <risa> yo no, Eddie. chinchando muchísimo. Sobre fuerza no. otra vez. Nah, es que uy, está uy, loco, el Wipeyman está loco. No, confío en que lo mato, porque antes a un Big casi sí. lo mato, tío. Es que tienes pico que matarlo. tío, el pico cañón está roto, ¿eh? Hay que nerfear al Toukano. Vale, pero... Hay que nerfear al Toukano ese de mierda, ¿eh? chicos. Ripeos, er, lo digo así. ¿eh? ¿Qué va a o ser? ¿Cómo? No, que no tengo ¿Cómo? nada. Que no tengo rayo nada. confuso para que se pegue. Tineblas, voy tineblas, voy tineblas voy con Hunter confuso. no te saca nada, Hunter. Es verdad. No te, puede hacer, no te puede hacer absorber fuerza, Hunter. Si le salvo el combate. Voy to todo Estoy físico, increíble. tío. La verdad es que yo el lodo negro no lo vi porque lo maté de un golpe. Muy fácil ese combate. Eh, eh Oedi, te baneo de YouTube, eh. Eh, cuando Eddy pierda hay que, hay que tiltearlo mucho, eh. Porque él es muy sí. tilteador, la verdad. Qué asco de ese pavo, tío. Se lo pasa J que decía que iba a Se lo pasa con mi estrategia. Nah, no, qué nada, fácil nada, que bueno. es este juego. Qué fácil, qué fácil, Eco, tío. Vale, chicos, hay que capturar. Compitruenos, reiniciamos en el momento de que capturamos Pokémon eh, Yo necesito Pokémon porque soy el único que ha ripeado más que los demás Así que, bueno, perdón, perdón. Jota, eh, perdón pero, <risa> no sé. te, te perdono, venga, Pokémon. primer Pokémon primer ¡Oh! ¡Oh, Jota, Jota, Jota, mira esto! No, no, no ¡Ojo! ¡Bonita! <risa> ¡Vamos! ¡Mira, Eddie. Jota, ¿te acuerdas de esto? Sí, hostia, que sí me acuerdo, pero, pero no tiene Periscopio, tío En este juego, juego no lo tiene ¿eh? No, esto, no, me refiero que ese, ese yo creo que no lo tiene, pero que en este juego, o sea, que ¿Qué nos, le pasa, nos toca bicho? contra él creo Shinda. que tiene ojo compuesto. No. Sí, sí. sí Eso sí. tiene hipnosis también y cosas así, ¿no? Eso puede ser malo. Eh? Mi ratata se va a llamar Santiago Grande. Santi. Mi gran guacho viejo, se va a llamar Santi. Luis guacho. Reyes. Guacho. guacho. Guacho. El mío se va a llamar Remilia. Grande <risa> <Bueno, risa> Remilia! Hostia, mi bonita oh. se va a llamar Matador. Ah, no, <risa> Matador no. Ay, ¿Cómo? No se puede. Eh, eh, perro, perro, perro, se va a llamar. Con agallas. Con agallas y bueno, un ataque físico. Y golpe bajo, uh, perfecto. Eso pega golpe duro, bajo. eh. Pero bien. como te lo toquen, desaparece del mapa. Bien. Perfecto. <risa> bueno, bueno, vamos para allá, ah, ¿no? Bien. Segundo Pokémon de ruta. Vamos. Espera, espera. espera, eh, espera sí, espera. dale, dale si queréis. Me ha salido seguido. el burrito. El burrito. No, me ha salido con fuga el caballo a de mí verdad, también, tío. Tío, a mí también. ¿Cómo que el caballo? Segundo Pokémon de ruta. Vamos, vamos, por el oh, segundo. Oh, ¡Ay, el Tauros que tenía yo! Oh, vale, el segundo, Taurus, va. ¡Dime que tiene intimidación, por, por favor! De, oh, de, oh, de, que de. Bueno, ¡Dime que de tiene intimidación, por favor! ¡Ese Mari! ¡No tiene con, con intimidación! La... ¿Anfarosita puede ser? ¡Oh, tengo un Mega Anfaros ¿Me lo confirman? ¡No tiene intimidación! ¡Nada, eh... F, ¿eh, Pachi, lo siento mucho. No. Vamos, va, va, mi segundo, mi segundo, va. El, el caballo, el caballo. ¿Quieres ser el único con el, con el caballo? Vaya. Vaya. Vale. bueno Bien, eco Tenemos no esta no, no está bien No hay puedo eh, quejar. ¿puede ser que siempre tengamos los mismos Pokémon? ¿Siempre? Es casi siempre cierto. La cola sí, como sí. Un sol. Y justo sí, robo estoy... un Magnemite en este episodio. Buenísimo. Sí. Cuando nos salió el Torchic, nos salió los dos. El Marib también. Es cierto, es cierto. <risa> nah, voy a estar aquí tres horas. ¿eh? Ojo. ¿Qué es eso? Ojo. ¿Y esa ¡Uah! música? ¿Y esa música? Es Alguien se ha suscrito a mi canal de Twitch, ¿qué coño? ¿Qué coño? ¿En serio? <risa> de ¿Pero qué acaba de pasar? ¿Qué no, entiendo, no entiendo nada. Y no se ha visto en pantalla tampoco, pero se ha oído. Increíble, ¿no? Nah, esto es una locura. Claro, me parece espectacular. Vivimos en una simulación. Yo dije, qué, qué raro está el sonido este mari. <risa> Creo que es un buen momento para decirles que se puedan suscribir a los cuatro canales. Ay, es un buen momento. Ay, y es buen momento para decir que mi Tauros sin intimidación se lleva el mote de Anubis. Y al mío Anubis. se lo lleva Ren. mote más? God? ¿No? Bueno, gente, ah, la Pachi remontada sigue su curso. A ver, ese Tauros sin intimidación también va a pegar, ¿eh? Pero hasta que pueda cambiar habilidades no lo voy a tener. El mío ¿Qué? se va a llamar Moisés. Grande Moisés. Bueno, Moisés Anubis, ¿esto qué es? Sí, sí, hermano. Nada, nada, yo le tengo que poner un mote súper místico mi marido. Espérate. Mm, Matías. Venga, vamos, no tan místico, va, pero va, está bien. Bueno. <risa> bueno. Bueno, gente, lo podemos no. ya eh, un poco dejar por aquí porque llevamos sí, 53 sí. minutos grabando. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, claro, sí. Yo creo que por aquí lo dejamos. Eh, Dejado un super like, hermanos. Apretad ese botón como si no hubiera mañana. Y nada, ¿queréis decir algo? ¿Queréis comentar algo del capítulo? Nada, que nos vemos ¿qué? lunes en mi canal. para En el canal de Pachi. Que, que, se, que se viene ya en breves la prueba de agua, eh. Sí. Oh, la del Wishiwashi wishi Cuidado, eh, eso puede estar roto Menos mal que tengo un Marip, perfecto nah, Yo solamente, este a mí me gustaría afirmar Que qué fácil es este juego <risa> Muy fácil Nah, ni caso, ni... Eh, equipo e Ecoteam a muerte eh, a Los dublar, tres, cuando ripeo Eddie, los tres a tiltearlo eh. Va a ser muy duro ¿Cuál? Porque es el que más <risa> es que... tiltea el cabrón ¿eh? <risa> Posiblemente vaya primero ahora mismo eh. Cuidado, cuidado nah. con la broma Así que nada, compañeros, reventad ese botón de like, como bien os decimos suscribiros a los cuatro canales que os tenéis en la descripción y nos vemos el lunes en el canal de Pachi. ¡Chao! ¡Chao!